hola a todos chicos cómo han estado en estos días yo me encuentro súper súper bien bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal hoy es domingo 26 de abril del año 2020 y quiero hablarles un poco cómo va la cosa por aquí por austria porque me han estado preguntando mucho por mi instagram y las redes sociales cómo han estado estos días aquí en viena en Graz, en salzburgo alrededor de este país y bueno les voy a echar el cuento cómo ha trascendido todo lo que ha estado sucediendo porque no les he puesto al día en, los últimos, en las últimas semanas, así que bueno, le voy a empezar a explicar desde ya, vamos a entrar al el tema. Eh, ya llevamos casi dos meses en cuarentena, eh, como les había dicho en otros videos, al principio, o sea, estamos en abril, en marzo. Nos dijeron quédense en casa. Eh, nos prohibieron salir reunirnos en grupo, eh, hacer muchas cosas, que es lo que han aplicado en muchos otros países. Eh, sin embargo, no se habían puesto medidas en cuanto a que tienen que usar tapabocas, guantes, qué sé yo, nada de eso. Eh, este mes de abril nos eh, nos, nos, ¿cómo, cómo decirlo? Nos, ya, ya probaron que podíamos salir, pues, pero ¿en qué sentido? Eh, ya muchos comercios menores de 400 metros cuadrados podían abrir, entonces ya este mes empezaron a abrir muchas tiendas, muchos locales, yo les grabé unas imágenes que les voy a estar poniendo por aquí a medida que voy hablando y me voy acordando lo que grabé realmente, ay Dios mío, a ver, eh, y les voy hablando para que puedan ver cómo está la ciudad, esto lo grabé la semana pasada eh, para que puedan tener una idea cómo va todo el tema por acá, entonces muchos locales abrieron, todos los que son menores de 400 metros cuadrados, eh, el horario que se está utilizando actualmente son de... Eh, 9 de la mañana a 7 de la noche Por lo menos hay muchos locales que tiendas, no sé, de acuerdo a ciertos lugares abren hasta las 9 de la noche Pero esos lugares están restringidos hasta las 7 de la noche Por ahora no están permitiendo restaurantes, eh, centros comerciales No son todos solo las tiendas que quedan en las calles en alemán se le llama strassen shop son las que pueden abrir en este horario y por abril ahora a partir del mes que viene del 2 de mayo ya van a poder abrir todos los locales eh, con el mismo horario, hasta ahora ha sido con el mismo horario, vamos a ver si cambian los próximos días. Sin embargo, esto es lo que ya eh, anunció el gobierno, que van a poder a abrir locales, las personas que están estudiando en el último año del colegio, que están haciendo la matura, no sé si saben lo que es la matura, en Venezuela es como la OPSU, en sus países como el examen que hacen de todos los años académicos para evaluarte y poder entrar a la universidad, pues esas personas son las únicas que van a poder asistir a clases eh, bajo un, no a clase, sino que van a recibir, ajá, como unas lecciones y eso para hacer su matura. Eh, creo que los kinder también, bueno, eso les voy a estar hablando mejor la semana que viene, cuando anuncien lo definitivo y darle la información correcta. Lo importante es ahora, ¿cómo ha estado sucediendo el ahora aquí en Austria? Realmente, eh, ustedes los que me siguen en Instagram han podido ver que yo me he quejado bastante por muchas cosas que he visto, pero eh, al fin y al cabo ha funcionado, o sea, eso no se le puede quitar al Estado austriaco, a los austriacos, a los europeos, a los latinos que vivimos aquí, a todo el mundo porque sea como sea, gracias a Dios funcionó bien las medidas eh, creo que también ayudó mucho el hecho de que esto es un país muy desarrollado con mucho, mucha educación eh, la gente por más que sí salió muchísimo, ustedes van a ver en los videos que les grabo eh, la gente salía, eh, yo me incomodaba un poco porque veía que la gente había ido al donado, estaba tomando sol, los, los parques estaban azotados o sea estaban full de personas realmente yo pienso que hay muchas cosas detrás que jugaron a favor de, de todo esto que hicieron que no empeorara la situación porque si hubiese sido nada más por las medidas que tomaron las personas, creo que sí hubiese empeorado ¿por qué les digo esto? porque, por ejemplo, tú podías ir a un parque y veías los parques llenos y no me lo contaron, yo lo vi con mis propios ojos y tomé algunas imágenes por aquí la gente salía con los niños eh, sin tapabocas dicen que, bueno, lo que pasa es que realmente sí está permitido siempre que tú no mantengas como una cercanía con la persona tienes que mantener un abstand, se llama eso en alemán eh, que es como una distancia de un metro entre persona y persona pero a mí me pasó muchísimo que yo tuve que salir eh, por cuestiones de trabajo, a hacer unas tomas y me encontré con esta situación porque pensaba que todo estaba solo eh, y resulta ser que, o sea, es muy difícil tú mantener una distancia entre personas cuando hay mucha gente, o sea, si yo estoy en el parque o estoy, no sé en la calle y hay gente caminando obviamente hay mucho cruce pero bueno, independientemente de eso no pasó a mayores, Austria actualmente creo que tiene como 2.000 les voy a buscar el número y se lo voy a poner por aquí abajito de infectados, o sea, en total, fueron como 14.000 que se han infectado en total, pero actualmente se han curado muchísimos y hay una cifra de infectados muy muy baja y ya están controladas, entonces basándose en esto Austria decidió que a partir de abril podrían abrir los locales de las calles que sean menores a 400 metros y a partir de mayo ya todos, eh, va a abrir restaurantes, centros comerciales, todo y bueno se espera que no empeore, porque el problema es que la economía está desangrándose demasiado O sea, lo que pasa es que muchas personas están recibiendo su sueldo Que ese es otro tema Pero bueno, no voy a entrar en muchos detalles Lo importante es que ustedes sepan cómo está Austria Pero en muchos países del mundo las personas están recibiendo sueldo Aunque están en cuarentena eh, aquí también el Estado ha dado ayuda a las empresas, a, a los pequeños comerciantes, a los grandes, no sé qué A los estudiantes, incluso se les ha dado eh, ayuda económica eh, A los músicos, a los profesionales independientes O sea, hay una cantidad de ayuda que el Estado está dando por esta situación Pero, ¿qué pasa? Todo eso es dinero que está saliendo del bolsillo del Estado Entonces todo eso está desangrando la economía, obviamente y a la vez, el, el hecho de que los comercios estén cerrados, empeora muchísimo. Usted que está en su país, que yo le recomiendo, de verdad, trate de guardar su, su distancia, su cuarentena, en lo mayor posible. Y bueno, obviamente ver si hay cosas online que puedan hacer, ganar dinero. Porque realmente, económicamente, para los países esto está siendo muy difícil. El hecho de que tú cobres una mensualidad, eh, eso ha hecho que mucha gente a lo mejor no tome conciencia de lo dañino que esto está haciendo para cada país eh, Obviamente tienen que pensar de que bueno, o sea, si me están pagando un sueldo pero no se está trabajando ¿Cuánto está perdiendo esa empresa o el Estado eh, en ese mes? Entonces no se imaginan los daños económicos que eso está causando Realmente muchas tiendas, me quedé sorprendida, muchísimas tiendas empezaron a trabajar con descuentos o sea, por aquí ahí hice unas tomas, me acuerdo que salían unas tiendas que tenían hasta 50% de descuento, 20% de descuento, entonces uno se pregunta, wow, ¿cómo después de pasar casi dos meses eh, cerrado eh, un mes y medio como vas a dar ofertas Esto no es lógico, más bien por lo menos en Venezuela eh, Actualmente, aunque mandaron a cerrar todo Muchos mercados están abiertos Pero en vez de dar ofertas o algo Más bien se disparan los precios, el dólar, todo Aquí no, o sea, aquí lo que ha sucedido Es que empezaron a trabajarse sus locales Y muchos eh, estuvieron dando ofertas ¿El por qué? No lo sé Yo me imagino eh, que realmente eso incentiva a que la gente compre. O sea, a lo mejor ahorita te doy 20% de descuento, te incentivo a que compres porque venías de un mes de estar encerrado, tienes miedo de comprar, entonces te doy un descuento para que me compres hoy, pero te estoy incentivando a que vuelvas a tu rutina de comprar como antes. Esa es mi lógica un poco detrás. No sé si sea verdad o no, pero es lo que yo me imagino. Eh, pero no sé por lo menos sé que esta semana va a haber nuevas ofertas, va a ser el Día del Trabajador entonces es bastante curioso cómo se está manejando todo aquí en cuanto a, a la cuarentena por ejemplo, eh, no todo el mundo la cumplió, o sea cuando estábamos en la fase más más crítica ahorita ya estamos mucho mejor, como les digo hay dos y algo de, de contagiados apenas pero cuando estuvimos en la fase más crítica que habían como 12.000 yo vi incluso amistades mías latinas eh, y no latinas, eso no tiene que ver, pero o sea quiero decir a mis amigos así con los que hablo normalmente Normal, manejando bicicleta, en la calle, en el don tú los veías en sus historias en Instagram O sea, realmente mucha gente en, las, en los momentos más críticos no guardaron mucha cuarentena Basados en muchas cosas, por lo menos Yo nunca soy de que veo a alguien haciendo algo que a mí no me parece Y le voy a escribir en Instagram, ay, ¿por qué saliste? ¿qué he pasado? No, no eh, eh, sin embargo estuve hablando con un amigo eh, por algo que yo publiqué y me respondió a mí más bien y me decía así como que lo que pasa es que mucha gente no puede estar encerrada tanto tiempo porque sufren de depresión porque sufren de, de no sé de claustrofobia y o sea realmente hay muchas familias imagínense pasar un mes encerrado con tus niños con todo entonces sí hay muchos factores que han eh, inducido a que la gente salga un poco no sé cómo estará haciendo su país se me da bastante curiosidad pueden dejar sus comentarios por aquí abajo si usted ha salido como ha hecho para tomar aire por lo menos yo tengo un balcón y yo puedo agarrar solito ahí o sea me paro así no sé qué y ya pero yo digo si no tuviese un balcón no sé o sea realmente es bastante difícil el que no pueda salir He sabido que en Perú creo una amiga de Perú me estuvo diciendo que allá como que metieron preso un señor porque había salido a botar la basura y justo pasó la policía y lo agarró y fue un rollo algo así fue la cosa y yo dije wow o sea aquí la gente ha salido toda la vida del primer día de la cuarentena que todo estaba súper grave eh, tuve ya gente corriendo por aquí tuve ya no sé o sea esto realmente mucha mucha gente no guardó la cuarentena al 100% otras sí por lo menos yo estuve en casa un mes sin salir nada más al supermercado que era lo que estaba autorizado o a la farmacia, pero bueno, lo importante es que ya salimos de esto, eh, sé que muchos de sus países están más bien empezando en esta situación, sin embargo siento que hay muchos países que no han eh, agravado tanto, por lo menos Venezuela eh, creo que supuestamente tiene como 200 casos algo así, eh, pero también esto es algo muy importante que no se dejen llevar nada más por las cifras oficiales Porque recuerden que eh, muchas cifras no las pueden dar Mucha gente no son registrada porque es muy difícil mantener un control e ir contando el conteo de cuántos nuevos van, cuántos casos, no sé qué Entonces hay muchas cifras que no son exactas Entonces a veces dicen, bueno, por ejemplo, en el caso de mi país Hay 120 nada más pero por ejemplo sale una doctora que sucedió diciendo no nada más aquí hemos recibido 400 personas entonces 400 más las 120 que dice el gobierno ya van qué 520 entonces ¿me entiende, pero me imagino que es que el gobierno no lleva el conteo real y eso puede estar sucediendo en muchos lugares entonces bueno ha sido la cosa por ahora la gente eh, ya está en las calles yo por lo menos tuve que trabajar la semana pasada he trabajado una vez por semana esa es otra cosa también que el estado ha dado financiamiento a las empresas Las, las empresas han registrado a sus trabajadores en algo que se llama Kurzarbeit y eh, el estado le paga un porcentaje del sueldo y, le, y la empresa otro porcentaje entonces esas personas durante este tiempo hasta junio van a estar registradas en ese Kurzarbeit recibiendo su sueldo financiado por el estado y la empresa entonces así el estado ayuda a las empresas a no quebrar y ahora que estamos abriendo, esas personas no trabajan el 100% de sus horas, sino un 90%. Entonces tienen ciertos días libres. Entonces, no días libres, sino horas libres, eh, pero igual están protegidos por el Estado. Actualmente eh, creo que no se puede tampoco hacer desalojo de personas. Eh, yo sí he visto personas que tienen deudas en lugares donde viven y le han dicho como que mira, o sea, esto ya es razón para votarte, pero por la situación no te vamos a votar eso también he visto que aquí no existe la bonería o sea y eso ha sido algo trascendental para este tiempo de lo que estamos sucediendo no quiero nombrarlo por youtube eh, pero debido a que todo está sumamente regulado y legal las empresas todo así, si sea el pequeño comerciante paga sus impuestos y se pasa cierto monto, ¿no? Entonces, cuando se enfrenta a un problema de esto, un, el mundo, el país, el país tiene con qué responder porque las empresas han pagado siempre sus impuestos, han estado al día, el músico que gana más de cierto monto ha pagado impuestos durante siempre, entonces hoy día el Estado está ayudándolos porque ha habido una base económica, me entiende? entonces eso es algo que a lo mejor en nuestros países no se ha podido aplicar porque hay mucho mercado negro hay muchas personas que trabajan sin registrar, sin declarar, eh, bueno aparte de la corrupción cosas que ya sabemos pero eh, bueno gracias al buen manejo de lo que ha sucedido aquí del gobierno si ha, si ha funcionado muchas cosas este, por ahora yo siento que ya hay mucha calma mucha paz en el país eh, la gente está tranquila en las calles, yo vi la semana pasada como la gente estaba comiendo helado incluso haciendo el primer día que abrieron me recuerdo que vi, me tocó trabajar y al salir de trabajar caminé al metro y vi que había gente haciendo colas y todo para entrar a tiendas que estaban full de cola porque tenían descuento el metro pero eso sí todo el mundo ahora pusieron que hay que usar mascarillas en el metro eh, y, y guantes no pero mascarillas eh, en los centros en los locales que están abiertos hay que usar mascarillas y guantes no, guantes, no, solo mascarilla y hay que poner antibacterial en el local para que la gente se eche a cada rato y uno limpiar siempre Este, esas son como las medidas que han puesto, Los, las universidades van a estar cerradas hasta septiembre no sé si estoy hablando rápido, es que trato de no hacer muy largo el video, pero para explicarles todo eh, hasta septiembre van a estar cerradas las universidades, imagínense eh, por ahora ya todo eso se suspendió, pero sin embargo estamos viendo clases online, que bueno, eso es otro tema también bastante difícil porque no es lo mismo, obviamente, pero bueno, la verdad a mí me gusta más, eh, pero nada, eh, bueno, yo creo que eso es todo como un resumen rápido, es Schnell, como se dice en alemán, aprendan esa palabra hoy, eh, es Schnell y, y rápido y bueno, y resumido. Eh, a ver, cualquier cosa que me quieran preguntar, eh, pregúntenme en mi Instagram, porque aunque no lo crean, la universidad sigue eh, trabajando de manera online, las admisiones, todo el tema de regulatorio, los que quieren sacar visa, todo eso va a ser, está siendo hecho, manejado online, entonces bueno, por si tienen alguna pregunta al respecto, me pueden escribir, yo les doy la información, eh, y bueno chicos, yo me encuentro muy bien, he estado tranquila por ahora, he trabajado todo el mes de abril, y, o sea, en la calle, o sea, no en la calle, sino donde yo trabajo, eh, atendiendo público y todo, y hasta ahora no me he enfermado, he estado muy bien, gracias a Dios, me he cuidado lo, mayor, lo más posible, así que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la semana que viene, les voy a hacer un video cuando ya las calles estén full, otra vez todo abierto, para que ustedes vean cómo va Austria ahora con las puertas abiertas al 100%, así que bueno chicos, espero que ustedes estén muy bien, cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video, chaito.